No hay planes de cambiar el toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, recalcó que el horario del toque de queda es de las 5 de la tarde a las 6 de la mañana y no hay planes de cambiar esta situación por un modelo de toque de queda permanente. Montalvo hace la declaración tras todas las informaciones falsas que han circulado al respecto y luego de las recomendaciones que han hecho diferentes sectores para que sea extendido a 24 horas el toque de queda. Dice, aún en el hipotético caso de que si la situación del COVID-19 exigiese una modificación del toque de queda, quiero dejar claro que nunca se cerrarían supermercados, farmacias u otros comercios de bienes indispensables, dijo el ministro. La medida del toque de queda es una de las tomadas por el Poder Ejecutivo para evitar la propagación del coronavirus. Primero se dispuso de 8 de la noche a 6 de la mañana desde el jueves 19 de marzo hasta el 3 de abril y luego se extendió al horario de 5 de la tarde a 6 de la mañana hasta la misma fecha. Ahí están las imágenes, mis amigos, de las declaraciones del de licenciado Montalvo. Bien, bueno. en relación uh, a lo Bueno, bien, amado... Adelante. Sí, no, vamos al debate. Mira, okay. relación a, a esta posición que diferentes sectores del país han estado eh, planteando y buscando hacer un llamado, si se quiere, al gobierno central y a todo el equipo que está trabajando a esta comisión de alto nivel para tratar el tema de coronavirus en nuestro país. Eh, donde buscan que se tome como iniciativa un toque de queda 24 horas y es lo que decía hace un momento que inmediatamente nos llama un amigo televidente preocupado por eh, lo que sucedería con personas que por ejemplo el que trabaja en la finca que trabaja una sola persona que trabaja el cacao que cómo se va a mantener que o sea un sinnúmero de gente una cantidad de miles y miles de ciudadanos que eh, no se les sería posible desde el punto de vista económico estar encerrado en sus casas eh, a través de un toque de queda completo, un horario completo. Entonces, eh, lo que conlleva un toque de queda 24 horas son muchas cosas y por eso nosotros entendemos que ha sido lo que no ha hecho que el presidente Medina y toda la comisión que evalúa todo lo relacionado al coronavirus, pues lo haya determinado así de manera tan sencilla, no es algo... Fácil decir toque de queda 24 horas, cerrar a un país eh, de manera completa. Pero implica demasiadas cosas. Eso es lo primero, eso es indiscutible. Ahora, nosotros nos preguntamos, o sea, ¿qué va a pasar con este grupo de gente, señores, muchachos? Le pregunto a usted y a la gente que nos ve, que anda en la calle brujuleando, calle arriba, calle abajo, que se va a parar. Es como una brujula que anda. Calle arriba, calle abajo. Eh, ya no hemos dicho, pero se van para los ríos jugando vitilla, aunque no como lo dice el, el ministro de salud, en las galleras, en las bancas de lotería, en los barrios, o sea, hay mucha gente irresponsable que de siete de la mañana de las 8 de la mañana que se levanta hasta las cuatro y cincuenta de la tarde andan como si nada por las calles. ¿Qué medidas entonces hay que tomar con esa gente cuando hay un grupo importantísimo de ciudadanos responsables que se están sacrificando en sus hogares, sacrificándose porque están dejando de hacer eh, vida libremente? No es un sacrificio estar en el hogar, pero sí sabemos que hemos dejado de hacer muchísimas cosas por esa responsabilidad y ese compromiso ciudadano, ¿verdad?, entonces, tenemos a otro grupo de responsables que en esos horarios abiertos están en las calles. Se está perjudicando a un sector importantísimo de la población que está cumpliendo las normas y a una inmensa cantidad de profesionales, a un Estado, a un país que está haciendo lo propio para resolver esta situación. Pero hay gente que no colabora con esto. Hay gente que no hace lo que tiene que hacer de quedarse en sus hogares. Muchos de esos, muchachos, no es trabajando que andan en las calles, porque sabemos que propiamente el, com el comercio está prohibido. Algunos sí se la buscan, que el motoconcho que se sale y encuentra a alguien, pues lo monta, porque ese es su modo de supervivencia y no movilidad de gente. Pero este es algo importante que está haciendo nada en las calles. ¿Qué se va a hacer con esa gente? Es mi pregunta. Para nosotros, de alguna forma, es sanar es disminuirlo. No creo que con eh, estos 15 días de cuarentena nosotros tengamos los resultados necesarios para disminuir en un nivel importante la propagación. Se deberá extender 15 días más y 15 días más cuando la gente siga como si nada en los colmadones bebiendo. Entonces, cierro diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese grupo de gente? Seguiremos tres meses, dos meses, cuatro meses en cuarentena. Mientras un grupo anda por el Bueno, una... Bueno, Carolina, lo que tú puedes ver, casi segura, es que se va a extender eh, 15 días más el proceso de cuarentena. 24 horas no lo aguanta el pueblo dominicano. Mira, San Francisco, es una de las ciudades económicamente activas, de una clase media alta, significativa, un ching más alta al nivel del promedio nacional. Después del distrito nacional, donde hay más clase alta, y Santiago, le sigue casi seguro San Francisco de Macorís. Pero eso no pasa de un 12%. ¿Qué sucede? La mayoría de las personas son personas del día a día. Son personas que necesitan eh, lo que van a consumir. Día al, aquí hay 138 más que está compuesto en su mayoría por ese tipo de personas. Pueden esas personas aguantar 15 días de una cuarentena de 24 horas más? ¿Qué esto podría provocar? Una poblada simplemente salir en bandadas a saquear donde puedan encontrar comida y otros aprovecharse de la situación y producir un caos. Eso es viéndolo desde el punto de vista más negativo que podría producir esto. Ahora bien, la cuarentena de 15 días, 5 de la tarde, 6 de la mañana, ¿cuántas personas hay en los barrios, hay en las casas que tienen COVID? Yo no lo uno lo sabe, el Ministerio de Salud tampoco lo sabe. Si de, si de esa persona de los hogares se, se educa y se dice... Una sola persona tiene derecho a salir. Por ejemplo, Bolivia lo hace con su número de cédula de su ID y así tienen permiso a salir. Una vez yo estaba en Ciudad de México y solamente podrían entrar a México. Placa... Hoy, hoy, hoy, hoy miércoles, la placa... en una es este, una pandemia. Una, Sí, Fulvio eh, parece que se está eh, cortando la transferencia de Fulvio. Eh, Estás ahí, sí, salga, pero, sí, Hay hay que agregarle. Hay más medidas para que puedan soltar efectos. Entonces, por eso se necesita que aquí de emergencia se haga una cumple el organismo del estado dirigido por el ministerio de bueno parece que se le está frisando a, a sí. Fulvio. miren a propósito eh, de eso ojalá eh, José allá en el máster me coloque unas imágenes que le acabamos de enviar ahora de, de unos ciudadanos en un sector, no puedo decir dónde que están afuera bochinchando, porque hay que decirle así, en buen dominicano, ya están ya, afuera. Fue en Santiago, Ajá. no sé si el video también que yo los reenvié porque me lo mandaron, un grupo de ciudadanos que le llega a la policía. Ajá. En Santiago fue. Eh, ojalá lo pueda poner allá, eh, eh, que no están cumpliendo. O sea, ellos están en el frente, ellos están en el frente eh, de sus casas, un corito ahí. Y viene y pasa la policía y ellos salen corriendo e inmediatamente pasa la patrulla eh, mixta. Ellos vuelven y salen, porque es una cuestión también de responsabilidad ciudadana. Tendríamos nosotros que meter al, a, a, a esa cantidad de gente preso. ¿Saben cuántos presos van ya en los toques de queda? Casi 20 mil, casi 20 mil presos ya en los diferentes toques de queda, porque la, la gente no ha entendido la magnitud de esta situación lamentablemente, y hay gente que usted ve que, que no le importa nada, que incluso, a a un llamado al alcalde de San Francisco de Macorís, atención alcalde de San Francisco ahí, de Macorís ese, ese es uno de los videos eh... ese es ese uno, así, ¿eh? pero, pero hay uno que yo le mandé eh, hermano que dice a Ciudadanos no no cumple ya que está puesto Mira cómo están ellos, bebiendo, jugando dominó, Dios mío. Por eso es que yo digo que hay que que hay que ser más severo, más agresivo con las sanciones. Eh, entonces, miren, con relación a esto. Yo quiero hacer un llamado al alcalde de San Francisco de Macorís y a la persona que nos está llamando, que, me, que nos tenemos un momentito. Quiero hacer un llamado al alcalde de San Francisco de Macorís. El mercado municipal... Vemos ahí que no están tomando ningún tipo de... Ah, míralo, míralo ahí, míralo aquí, eh, el video. Antes de decir dale para atrás, hermano, para que la gente vea cómo hay en el frente de esa casa. Miren ese grupo, cómo está sentado. Ellos están ahí bochinchando, normal, estamos en chercha. Viene la policía y salimos corriendo. hey viene la Nos vamos corriendo y entonces inmediatamente pasa la patrulla. Hay que salir de nuevo porque eh, la fiesta sigue. Entonces, tendríamos nosotros que poner un policía en cada casa. Un policía en cada casa, porque a la gente se le ha pedido, incluso el presidente lo dijo: por favor, no salga de tu casa, quédate en tu casa, no se junten. Vamos a, vamos a procurar el distanciamiento social. Ah, no, pero la mayoría, o sea, no la mayoría, sino una gran cantidad de gente está haciendo caso omiso a eso. Y ¿Qué podemos, qué se puede hacer? Meterlo preso a todos. Van casi 20 mil ya en los en los eh, en, en, en gente que, que apresa en los toques de queda, porque caramba, caramba. Y quiero hacer el llamado ahora al alcalde de San Francisco de Macorís. Señor alcalde, si usted está contagiado del coronavirus, si usted no puede dirigir el ayuntamiento, deje que su vicealcaldesa, aunque usted no quiera, asuma la posición, deje que ella lo asuma. Porque el mercado de San Francisco de Macorís no hay una estrategia con relación a esto. Y quiero eh, darle este consejo a, a nuestro amigo Alex. Si tú puedes dirigir de tu casa, bueno, pues está bien. Pero trata de dividir a esos eh, mercaderes para que no vayan todos el mismo día. Por ejemplo, divídelo a la mitad o divídelo en tres. Que por ejemplo el lunes vaya a una parte, que el martes vaya a otra parte y que el miércoles vaya a otra parte. Pero no todos, porque hay la, la, los niveles de contaminación que hay en el mercado de San Francisco de Macorís, que no es de ahora, sino que está siempre, va a provocar un aumento en el contagio. No sabemos quién va a ir contagiado, no sabemos si hay gente trabajando y vendiendo que está contagiado. Así que, por favor, vamos a ponerle atención a esa parte. Si tenemos que cerrarlo, bueno, pues cerrémoslo. Pero en el caso hipotético de que no se pueda, que un grupo trabaje el lunes... Y que, y que el grupo de lunes ya no trabaje más, sino que otro grupo trabaje el martes y entonces el otro grupo trabaje el, el, el, el miércoles, y lo podemos dividir por días, de grupo que se yo, de 30, de 40, no sé, porque se supone que debe haber un censo de ese lugar ahí. Entonces, ese es mi consejo. Por favor al alcalde de San Francisco de Macorís, hay que intervenir el, el, el mercado de San Francisco de Macorís y evitar ese conglomerado de gente que está yendo allá a comprar en condiciones de insalubridad. Mira, quiero en ese sentido, con el tema de la alcaldía y Fulvio eh, podrías aportar en este sentido. O sea, hemos visto muy pocas medidas eh, que se han estado tomando en San Francisco de Macorís. Más allá de formigar la ciudad, que vimos a, a un equipo de gente, no sé si del ayuntamiento, pero sí vimos eh, a un sector que está, ha estado fumigando la ciudad. Hemos visto bueno, vidas, a través del de alcalde de Santiago, de, este no metro, de La Vega, ya, mantente, mantente en línea para que cuando ella termine. Para buscar, digamos, el impacto a del coronavirus en sus pueblos. San Francisco de Macorís, okay. las condiciones que tiene en este momento. Okay, mantente eh, en línea, no te Y hemos visto de alguna forma eh, mucha timidez desde la alcaldía. No sabemos si hay alguna situación de salud, el alcalde no se ha pronunciado, a veces no, no han hecho nada de manera formal, pero, o sea, no se está haciendo lo que amerita en este momento el pueblo de San Francisco de Macorís, en lo que tiene que ver con el accionar de una alcaldía, de un gobierno local fulvio. ¿Qué está pasando con el ayuntamiento? Lo sentimos tímido, no se han pronunciado pero, de manera firme. Contundente en acciones con la situación de la ciudad. Quiero escucharte. Amador, bueno, antes, antes de.